Os presentamos un instrumento muy especial, el nuevo Carrion Piano 49. Este modelo de 49 teclas es el hermano pequeño del popular Carrion Piano 88 y es también completamente plegable, muy fácil de guardar y transportar. Se trata de un teclado muy ligero, que mide solo 33 centímetros de largo cuando está plegado, así que podrás llevarlo cómodamente en cualquier bolsa o mochila. Además del teclado, en la caja ya haremos un pedal de sustain y el cable de conexión. El Carrion Piano 49 ofrece 128 sonidos de alta calidad, más 128 patrones de acompañamiento que cubren una gran variedad de estilos y en los que podremos cambiar la tonalidad de los arreglos. Cuenta también con un metrónomo de 6 ajustes para los acentos, más 30 canciones demo que podemos usar para practicar. El teclado se alimenta mediante una batería recargable a través de un conector micro USB que ofrece hasta 8 horas de autonomía y está equipado con un sistema de altavoces estéreo más una salida de auriculares para practicar en silencio. Por último, el puerto micro USB no solo nos permite recargar la batería, sino que actúa también como interfaz MIDI, por lo que podemos usar el Kerryon Piano como teclado de control MIDI. Como veis, el Kerryon Piano 49 es una propuesta súper interesante si estáis buscando un teclado que no ocupe sitio, un segundo teclado para llevar de viaje o un controlador MIDI para colocar delante de tu ordenador sin necesidad de ningún soporte adicional.